Chicos El Real va a ser para Roles. No, Vamos a hacer un juego claro. claro Matías Me lo merezco Vamos a hacer un juego eh, Pascualetti versus Fiadino A ver mm. Uy qué enfrentamiento mm. eh, ¿Te parece interesante Rudy? Me gusta Te voy a ganar Quiero seguramente eh, Vos podés ayudarle Sofía En realidad no, va a ser Pascualetti versus ellos tres Bien En representación habla Y Fiadino. representado por Fiadino <risa> <risa> Clasificado según ustedes A los octavos de final Bien ¿Mm? de Dame las opciones Y obvio Grupo A Vamos a ver después, cuando termine, quién pegó más. Le Vamos a Dale. llamar a Paco Aletti, que va a estar en Qatar y vamos a decir, te ganó Fiadino, bien. pone L, ¿no? Claro. Bueno, Grupo A, Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda, o Países Bajos, no correctamente dicho. Matías. Está difícil. Está difícil. ¿Cuántos está difícil, hay que elegir? Está difícil. Dos. <risa> dos, dos, dos, dos, dos, dos. Está bien, está bien? bien la pregunta. Dos. Dos. Clasifican dos. dos. Clasifican vamos. Dos. vamos ¿no? Clasifican dos. Eh... Qué grupo complicado, Países Bajos. De realidad, y, y yo, sí, yo también. le voy a poner el corazón a Ecuador. Sí, pero bueno, Senegal tiene grandes figuras, Agustina. Senegal, Senegal, Senegal tiene sí. grandes figuras. Vos Agustina no, tiene no, manera. No no ¿Ustedes en el... los dos clasificados? ¿Holanda? Holanda. Holanda. ¿Holanda? ¿Qué ¿Holanda? país se va? Bueno, está bien, pero le decimos Holanda, Holanda porque no. nos caen sin Holanda y lo... Senegal. Los de la Senegal. región ah, y Senegal. De Afuera Ecuador Senegal. para ustedes. Qatar no le dan una chance. Chicos, sí, para mí Qatar tiene que quedarse sí o sí, si no tiene gracia. No, pero si tiene no, menos pero... habitantes que no llegan menos en los que Pero en Senegal hay que correr detrás de los senegaleses. Sí, bueno, pero en Qatar son los dueños de casa, tienen que llegar menos a cuartos. no, no. Vamos a ver a la lectura de hay grupo Para dos. Mí, Sí. Bueno, pero ya está, Rodri, ya eligió. ¿Podés poner ahí grupo 1? Porque si no nos vamos a perder después. No. no, porque va por orden. Va por orden, Agustina. Grupo B. A ver. Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Ustedes arrancan. Inglaterra e Inglaterra. Irán. ¿Y los otros cuáles eran? Estados Unidos y Gales. Gales con Gale, Agustina. Son vecinos. No sé, no. Inglaterra, todo el Irán. E irán. Matías. Inglaterra y Gales. Opa, mira vos. Sí. ¿Vos decís? ¿Todo vas a cuestionar? ¿Todo? Fue una pregunta, no fue un cuestionamiento. Te tira duda, viste, ¿no? Seguro, ¿Por qué no sacaron a Qatar? ¿Por qué a ¿Por qué? Porque sí. Existe Gales. Claro, tiene a Gareth Bay. Ahí tenés Gales Inglaterra y tenés Irán y Estados Unidos, dos partidos con mucho Contenido político. Gales Inglaterra, diferencias. Dale, dale. Acaba de morir la reina. Acaba de morir la reina hace poco. Sí, sí. Que Yo creo que va a tener chance Inglaterra. Bueno, claro, sí. Grupo C, chicos. Mm. Grupo C. Ojo sí. con lo que van a decir acá. Sí, sí. A ver. Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. ¿Tenía un bombazo Argentina de decir que Argentina no clasifica? No, no, no, me voy a jugar ah. a esa porque por sí que irá. la gente no, no me quiere ¿A Arabia? <risa> ¿A, Arabia? <risa> a Arabia se le acaba de lesionar Qué un Qué buen reclamación, sí, o sea, Este um, Para, para Argentina. mí, Argentina-México. México, México, sí. Argentina-México. México, sí. Argentina, ah. Muy bien. ¿Matías? ¿Y ¿Y él va a decir Polonia. Claro, yo iba no, por no, lo mismo, Argentina, pero vamos a decir Argentina-Polonia para... ¿Polonia? Para poner una fichita Lewandowski. ¿Saben quién es Lewandowski? Sí, claro. ¿Quién? Levanta el no. delantero que juega en el, en el Barcelona. En el Barcelona, ¿sí? Y en el Juventus. No. Sí, sí a todos el Juventus, chicos. Cualquier cosa te tira el Juventus. Ese Barcelona, español, o Ecuador, Ecuador. juega. de, de España. Después. Grupo D. Arranca Pacualetti. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. ¿Ve? Este está complicado. Este está complicado. Dinamarca y Francia. ¿cómo repetí? Repete, por favor. Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Dinamarca y Francia, en ese orden. Dinamarca, ah, los... ¿Ah, Dinamarca ¿sí? y Francia. Dinamarca, si primero, primero Francia y después Dinamarca. No, Francia es y Dinamarca. Tunis. Usted ha hecho ¿no? Francia y Túnez. Francia y Túnez. También porque Túnez hoy ¿Sí? es la mejor selección de Son muy Sin buenas. figuras. ¿Túnez es África? Sí. Pero no ganó la Mirá última vos. Copa África. No, Estás no, No bueno. porque Túnez ha sido a veces Italia, a veces África, ha estado ahí. Ahí viene. <risa> <risa> Para mí, no sé. <risa> ¿A quién le importa? ¿Puedes repetir el dato Rodin? no No, sé, no sé qué dice. Estoy perdido, para, para que me busquen el mapa. Estoy recalculando. No. ¿Cómo que vos decís que Italia y tú me dan. Ah, han ido? no, no, para, me confundí, el país, me confundí, el país. Ya, está, ya está, ya está. ¿Vos querías decir. que Quería, decir ido alternando, no, me, me confundí con la isla de Malta, perdón, perdón. perdón. Malta. Malta ha sido a veces parte africana, a veces ha sido parte. Pero vos decís que ha pertenecido. Yo me confundí. Políticamente. Claro. Llevo un tiempo que fue española que yo pensé que estaba... Malta Sánchez. <risa> chicos, va. Es que de Marta Sánchez. Chicos, <Porque> <risa> me <risa> confundí. ¿Para qué me invitan? Yo pensé que estaba hablando de lo futbolístico, no, estabas <risa> hablando de, ya de lo geopolítico. ¿Están? no podemos avanzar? Sí, grupo E, chicos. a la red. ¿Cuántos grupos son? Para la red de Roel, ya bien. No. <risa> este <risa> pedacito claro. será viral. Malta. Claro. Chicos, grupo E, grupo E, Malta. Singapur. <risa> está demasiado déjame que le tire un chiste. Porque ya estamos por el equipo. Se está riendo España, ¿Sí? A ver, ¿eh? sí. España. Costa Rica, Alemania y Japón. ¡Qué fuerte. España. A ver, es otro. España, Costa Rica, Alemania. Claramente Alemania. España y Alemania. Y España, ¿Alemania? sí. Alemania. Ojo con los samuráis Azules. Y España. Y España, Muy bien. El Japón fue el primero que confirmó la lista. Claro. Ya ya no no te tiene dudas Japón. nada. ¿Dónde juega Japón ha participado en, en, mundial. en, en el Mundial. En Francia. Japón P ha participado sí, en el P viene Mundial. así el... asiduamente ¿Sí? ¿Sí? los últimos años. Aparte, albergó ¿Sí? el Mundial de Corea y Japón. <risa> ¿Te acuerdas? Yo también me decía rey. ¿no? Japón es, es el equipo. Japón es el equipo con. Es la selección con más onda. Qué chiste mal. Pues hacer parte de la cobertura de Pampa Leti. No sé qué dijiste. Este no va con tantones, no tanto de Está media hora. Cusura, y es, y es, el, es el país que ríe y flota. Claro. Japón. Es muy malo el chiste. No. Eh, Matías, para vos. España. Costa Rica, Alemania o Japón. Eh, vamos a ir por... Vamos va, va a este Japón. Sí, lo conozco, sí, lo conozco. Sí, tenemos que vale, que. Alemania salió fuera afuera en la sí. en primera ronda del Mundial pasado. Sí. Pero no será este el caso. Alemania. Sí. Y España tampoco me deja perder. ¿no? <risa> sí, bueno, Nosotros también ¿no? elegimos... Eh, eh, Yo decido sí, sí, para eso, hoy en Grupo F. A que ver. Se ellos. Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Yo primero? ¿Bélgica? Bélgica. ¿Por qué Bélgica? ¿Cómo le dicen a Bélgica? Porque me suene que juegan mejor que el resto. Países más, preferido. O sea, simplemente una intuición. Y Marruecos, Marruecos... No hay mi no mejor No, Los Rojos. Rojos. Bélgica y Marruecos. Bélgica y Marruecos. ¿Belgicanos dijo alguna vez Belén Francesco? ¿Belgicanos? <risa> es verdad. ¿Y cómo se dice? Belga. Muy bien. ¿Y cómo dije? ¿Y cómo es como es? ¿Matías? ¿Malta? No, tiene Bélgica. <risa> Bélgica, Canadá. ¿Marruecos o Croacia? ¿Croacia o el, subcampeón? ¿El Es el último sí, subcampeón, pero Bélgica. Y le voy a poner un porotito ¿Pero? a Canadá. Bélgica. ¿Pero que sea de, el de Canadá de Canadá que vuelve al Mundial, la última vez que participó fue... Miren qué coincidencia, huye, sí. adivina. No sé cuál fue la pregunta. Canadá participó, Canadá dos veces en un mundial. Claro. La vez ¿Y, ¿Y la vez anterior? ¿Cuándo fue? Miren ¿en qué coincidencia. En Argentina. No. En un mundial que ganó Argentina. En un mundial que ganó Argentina. Ah, ah, entonces. En la Argentina fue uno, ¿y el otro? México 86. Yeah. Rodi. México 86. <risa> <ve que> <risa> <es>. <risa> <risa> <risa> México 86. Bueno, eh, Grupo G. Sí. <risa> Brasil, <risa> Serbia, Suiza o Camerún? Brasil claramente. Serbia, sí. Suiza o Camerún, Elegiste los negritos negritos Camerún. Camerún. También acá que eh, son no, bravos, chico, bravos. Lo que corren. Sí. Acu acuérdense burum. de sí. Italia. Yo soy la. ¿Cómo era la de Clemente? No, era que rimar con Camerún. De Camerún. No, por los ¿no? ah, no, bombonses de Camerún ah, no pega. De Camerón. Camerón, Camerón. Eh, Rodi dice, acuérdense lo de Italia. ¿Qué pasó en Italia, chicas? En Italia hubo otro mundial. <risa> claro. En el año 1990. No. 90. ¿Y qué pasó con Camerún? Perdió. Ganó. Ganaron. <risa> ganó sí, todo ganó. eso pasó. Pero le ganó a Argentina a Camerún. Partido inaugural, no 1 a 0, histórico. Hermoso. ¿Vos estabas acá? dónde estabas? A ver. Boom. Yo soy el hincha. De Camerún. ¿Qué onda tenía Clemente, sí, no? Boom, boom. La creación de Caloi. Yo soy el hincha de Camerún. Muy bien, qué bonito, chicos. Sí, sí. Me encanta. No, bueno, pero no para los hinchas más no, Matías. coloridos. Brasil, es Serbia, un, Suiza, un Clemente negro. Ah. Brasil y Serbia. De ahí nace la mulatona. Brasil y Serbia. Te tiraste a Serbia, sí. ya te conozco. Por tirarla. No, oh, se olvida. Nah, no, no me echa muy bien. Va a tener su gran mundial. Croacia se va en primera ronda. El último grupo. El último. Oh, chicas. Portugal. Eh. Cuya figura, ¿quién es? Eh. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Gana. Gana, ¿a quién? No, no, gana. No, no, al país. El país, la selección. <risas> Las Estrellas Negras. Uruguay, <risas> dos veces campeón del mundo. Sí. Y... Corea del Sur Portugal-Uruguay sí. Portugal En ese orden eh, No, a mí me gustaría que fuera Uruguay, Uruguay Te va a decir lo mismo, pero va a decir Uruguay No, Portugal. Matías no va a decir Uruguay No, yo voy a decir Uruguay sí y gana Y gana, chicos, afuera Portugal Afuera Portugal Qué fuerte lo que estás diciendo Cristiano es y el general Showder se van a tener que ir a casa Uruguay. siempre Uruguay gana eh, Y gana Bueno, tenemos Mucha acá bien. Veremos cuánto aciertan mm. Cuando termine la primera ronda, Matías Vamos, a, esto se lo dejo yo a la producción, queda guardado bajo siete llaves. Esto no lo pierdas. Esto no lo perdemos y veremos bueno, quién, no? eh, para ahí, quién gana acá. Es que mete más clasificados claro, en los resultados. ¿Y qué ganamos? ¿Qué ganamos? Y el, el regalo lo traemos de atrás. Mirá, es así. Si vos perdés traes regalos. Sí. Pero es un bin, el llaverito. Vale, la, la, la, la, la, la, la, la era La, la, la El Está no. <risa> Llaverito, escúchame, llaverito, llaverito, camiseta. Bien. Eh, si vos perdés. ¿Camiseta de qué? De, la, de alguna selección. Bien, cualquiera. Eh, y si él gana, ¿eh? ustedes, derrotados. Sí. Eh, ¿Le preparan una cena de bienvenida una comida? Lo invitamos bueno. a desayunar un viernes. A, a si nosotros... pierde. Si eh, nosotros perdemos, te invitamos a desayunar un, un viernes. Oficiado eh, por Panadería. <risa> ya está el de ya metieron a diveta, a pobre diveta <risa> en el medio.